¿Cómo tú te sientes al ver tu pelotero favorito aquí firmándote tu pelota como tú Bien. Cuéntame, ¿cómo tú te sientes? Bien. ¿Qué tú puedes decir? Que me gusta CD sí, de verdad todo. Cuando tú lo, tú lo viste, ¿qué hacemos? Muy, muy, muy feliz. bien, feliz. ¿Qué tú le sueltas a los otros niños? ¿Qué tú le dices a los otros niños, compañeros? Lo que yo te dije ahorita. Es que... que no van para el colegio ni para la escuela. Su mamá o su papá y su padre se van, se van a prometer. Que vayan para la escuela y para el play que se cuenten bien con su padre y su madre verdad yo estaba en puerto plata mío eh, estaba allá y el teléfono se me dañó se me se me, se me reiniciaba solo y, y cuando prendió yo me meto a instagram y yo todas las etiquetaciones y todas estas cosas ahí, y veo nada más la, eh, la foto de Jake, así sí, eh, las notificaciones y comienzo a dar y lo veo hablando entonces ahí mismo me ticaste un par de páginas, entonces yo le comenté, no me acuerdo cuál fue, yo le comenté y le puse eh, el lunes me tira, Y tú sabes, cuando llegué aquí ayer, ya hoy en la mañana puse todo y vine para acá de una vez. Bien, tú sabes, esta cosa me encanta me gusta, eh, los niños y sus aspiraciones y sus cosas, tú sabes que tú son unos angelitos. Un angelito uno dice, tú sabes que tienen aspiraciones, pero... Uno cuando está chiquito no se menea mucho, eso yo era así mi mito también. Y no aquí con Jacob. Dile Jacob. Bien. Bien, bien. bien, dile bien. Siri Bien con Siri. Tiene un flow. De, de, de. Dile, de, dile que se dice? Dile. Dile, que ese flow. De, de dile, pelotero. De, de pelotero. Dile flow único. Dile. <risa> <Que> <risa> dile a, muy a La visita del City bien bien porque él tenía mucha ansia de conocerlo y dice que eso es su pelotero favorito y él, y él se puso salió corriendo y lo abrazó sí. Checo es un niño bueno y le gusta mucho la pelota, y eso es bueno que los niños estén en la pelota, motivados a ser pelotero.